Muchísimas gracias, amigos de Venezolana de Televisión. Nosotros nos encontramos en Rampa 4, donde en estos momentos está llegando a Venezuela el presidente de Vietnam, Jun Jen Minchet, esto en calidad de visita de Estado. Recordemos que es su primera visita a Venezuela en estos momentos, como podrán observar en las pantallas de Venezolana de Televisión, lo está recibiendo en representación de la República Bolivariana de Venezuela, el canciller de la república Nicolás Maduro de igual manera también está siendo recibido por el embajador de vietnam en venezuela Tran Tan Huan, y el embajador de venezuela en vietnam que se encuentra también en nuestro país Jorge Rondón en esta visita el presidente de vietnam viene acompañado de 167 personas ...de las cuales más de 80 personas son empresarios vietnamitas... ...para así esto, realizar mesas de negocios con diferentes ministerios del gabinete venezolano. En estos momentos, como podemos observar, amigos de Venezolana de Televisión... está saludando a las personas que estaban haciendo la espera aquí en la rampa 4... Van a proceder a realizarle los honores correspondientes. Como podrán observar, el presidente de Vietnam está saludando a las personas representantes del consulado de Vietnam aquí en Venezuela. Callejón de honor. ¡Al hombro! ¡ay! momento se está haciendo el recorrido entre la representación de nuestra Armada Venezolana, rindiéndole los honores correspondientes al presidente de Vietnam, Jun Jeng Minchet. Recordemos entonces que es una visita de Estado y es su primera visita en nuestro país. Recordemos entonces que viene acompañada de 167 personas, de las cuales más de 80 personas son empresarios vietnamitas y van a realizar algunas mesas de negocios con los diferentes ministerios del gabinete venezolano. Vamos a ver si podemos tomar algunas declaraciones del canciller Nicolás Maduro por lo que vemos o se no es imposible ya que el presidente de, de Vietnam se está retirando a la ciudad de Caracas vamos a recordar un poco cuáles serían las actividades que realizará el presidente Junjain Michet para mañana se tiene previsto que visitará el Panteón Nacional, luego visitará el día de mañana el Palacio Municipal de Caracas para que el alcalde del municipio de Libertador, Freddy Bernal, le entregue la llave de la ciudad. Seguidamente, en horas de la tarde de mañana, mantendrán una reunión, el presidente mantendrá una reunión con el primer mandatario venezolano, Hugo Chávez. También se tiene previsto de que para el día jueves se realice una sesión solemne en, en la Asamblea Nacional con el presidente de Vietnam, Chung-Yen Bichet. Esta es la información entonces que manejamos desde aquí, desde Rampa 4, del aeropuerto internacional de Maiquetía Y con esta retornamos a los estudios de la noticia. Adelante. <música>